De voz, ecocaleografía de salud y estudio de Inca, de estos a y de inmediato pasamos y saludamos a nuestro amigo Rafael Soriano, comercial eh, eh, Está con el parte y es virtual con el igual saludo hermano bienvenida al contacto diario con, con, con, eh, muchas gracias por por eh, tenerme nuevamente por acá para mí es un placer compartir con ustedes nuevamente un saludo para todos los televidentes que sintonizan este este espacio a través de Telenor Qué bueno, gracias Rafael por eh, aceptar esta invitación eh, virtual, ¿verdad? En contacto diario. Hermano, quisiéramos eh, que usted nos dijera: recuerde que la semana pasada el comercio, a través de usted, le hizo un pedimiento al gobierno y es de pedirle eh, que llegara a San Francisco de Macorís las pruebas rápidas, de manera que pudiera determinar las personas contagiadas que tengamos en esta zona, en la provincia de Duarte, para evitar eh, que siga propagando este virus. Esto va a afectar. ¿Cómo han ido? ¿han recibido el comercio, has recibido respuesta a esa revisión que hicieron la semana pasada? Sí, eh, nosotros desde, desde que la situación en San Francisco de Macorís en la provincia de Duarte, pues la hemos visto eh, un poquito eh, fuera de control, pues nos preocupamos, al igual que toda la sociedad en sentido general, y a través de varios comunicados, a través de... De, de diferentes medios de, de comunicación expresamos. Se nos fue la. la, la... Sí, perdimos el contacto, parece que el asunto hay problemas con. Okay, sí, sí. No, eh, sí disculpe. Eh, como les decía, teníamos eh, una eh, serie de expresiones a través de, varios, de varias comunicaciones en las que le expresábamos a las autoridades de que la necesidad primordial para San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte era una intervención eh, de manera sanitaria porque nosotros estábamos viendo cómo en primer lugar hacían falta las, las pruebas masivas cómo teníamos los hospitales que faltaban product, eh, faltaban equipos estábamos viendo cómo necesitábamos de una intervención porque los manejos de las personas que eh, eh, daban positivo a la prueba de diagnóstico del COVID-19 no eran tratadas de la mejor manera, en el sentido de que no se aislaban en principio. Todo eso ha ido mejorando. Hemos tenido las la, eh, comunicaciones constantes con la directora de la Regional de Salud. Hemos tenido una conversación también de manera constante con la directora de la Provincial de Salud. Y ellos nos han manifestado que, al igual que el sector comercio, ellos estarán empoderándose para trabajar con la intervención de San Francisco de Macorís. Hemos visto cómo el Ministerio de Salud Pública, a través de, de, de su departamento local, regional y provincial, pues intervinieron la semana pasada, el sábado específicamente, a nuestra ciudad, comenzando a aplicar las pruebas rápidas en lugares como la Fortaleza Duarte, en lugares como el hospital. Aún así, había eh, eh, mucho por hacer y estamos esperanzados en que eh, las pruebas rápidas se masifiquen para aislar a las personas que son positivas de las que no y así tratar de contener un poco más este virus que tanto afecta no tan solo a la provincia de Duarte del país sino al mundo Mira y él, y él tiene una razón grande por las, porque el último análisis que se ha hecho eh, las, los pacientes asintomáticos los pacientes que aún no se sabe si tienen o no COVID o y son los que ahora mismo están produciendo la gran mayoría de contaminación porque al no tener síntomas al no saber que tienen covid ¿eh? hacen una vida social normal hacen, eh, no se protegen de manera adecuada yo creo que aparte de esto que él que él acaba de decir y eso se está demostrado es que nos tratemos todos como si tuviéramos infectados eso es lo que yo creo que debemos hacer o sea nosotros como ciudadanos tratarnos como infectados o sea usted es ciudadano es decir yo estoy infectado y mira, es, que esto pero serio, sí, es una una una acción interesante por parte del comercio haciendo ese tipo de gestión con las autoridades Rafaelito, sabemos que la está en este momento en su negocio dando el servicio las limitaciones que, que amerita la situación. Finalmente, quisiéramos su opinión con respecto a la situación eh, del cierre del mercado, una decisión que fue tomada... ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, la el, el, el alcaldía, por recomendación del Ministerio de Salud Pública, hace 14 días emitió una resolución en la que eh, eh, pide el cierre total del mercado. Sabemos que la alcaldía tiene jurisdicción y tiene poder sobre los, los sobre los locales del comercio que están dentro del mercado. Más sin embargo, no es así con los con los comercios que están alrededor del mismo. En la periferia. Pero, <coughs> en la periferia, pero el, el sector comercio a través de la institución nuestra eh, permite que, que la alcaldía pues, realice la higienización del mercado porque verdaderamente no es un secreto para nadie. Sabemos que el mercado ha sido y puede ser un foco de contaminación en el brote de este virus. Sabemos que muchos ciudadanos acuden de manera aglomerada a realizar sus compras. Y sabemos también que hay algunos mercaderes que quizás no tienen las medidas sanitarias necesarias para poder eh, eh, darle una opción de venta eh, posible y, y, y, y pues que las personas puedan comprar sin ningún tipo de problema. En vista de eso, el comercio cerró sus puertas por esta semana, acatando la resolución. Todos los comercios dentro del mercado y en las afueras del mercado. El proceso de limpieza se realizó. Saludamos la, el, este proceso que fue realizado por la Dirección de Tránsito del Ayuntamiento. El ingeniero Canela hizo un trabajo extraordinario y la Policía Municipal la policía municipal hizo también su trabajo en sí en mantener el orden y evitar de que las personas puedan entrar en esta área del mercado. Ahora bien, luego de concluida esta, esta semana de cierre del mercado, todos vimos cómo muchos comercios, los pocos que quedaban abiertos, se le aglomeraban, aglomeraban muchas personas en las entradas de los negocios. Hemos visto también cómo muchos colmados se desabastecieron de los productos debido a que la mayoría compran y se, y se surten de los comercios mayoristas del mercado. Entonces, tomando en cuenta eso y tomando en cuenta de que el gobierno depositó en la tarjeta de solidaridad una cantidad mayor, en 825 la subió a 5.000. Eso provocó un entaponamiento en los principales supermercados y llamó la atención a nivel nacional porque eh, esos, esas aglomeraciones podrían ser focos de contaminación para el brote y eso es lo que se debe de evitar en estos momentos de crisis. Tomando en cuenta esto, el Ministerio de la Presidencia y la comisión que está creada por el Presidente de la República para contrarrestar el, el COVID-19, determinaron varias medidas. Primero, aumentar los comercios que ofrecen el servicio de solidaridad. En, aquí en San Francisco de Macorís, las dos sucursales del, del Yoma Supercentro ya están pasando la tarjeta de solidaridad. La Sirena ya está pasando la tarjeta de solidaridad. Eso para evitar que los, en los pocos comercios que quedaban abiertos pues no se aglomeren tantas personas y ha dado los resultados. Pero muy al mismo medida. tiempo... la, sí, la segunda muy medida muy que tocó el gobierno es de emitir a través de ProConsumidor una resolución en la que permite que los comercios de San Francisco de Macorís, el 100% de los comercios de que son proveedores de alimentos básicos y esenciales puedan abrir. Esto en vista de que en el sector del mercado y en las afueras del mercado hay más de 12 comercios que pasan la tarjeta de solidaridad y lamentablemente durante esta semana no pudieron dar servicio. En vista de eso, ProConsumidor... A través de Anina del Castillo, se nos, eh, se nos comunicó directamente con nosotros y nos informó de que estábamos aptos para dar el servicio para el bienestar de la población, para que las personas puedan comprar en calma, en paz y con rapidez, y así la mayoría de las personas puedan estar más tiempo en casa que en una fila de un supermercado. Okay, Tomando en cuenta esto, se aplicó, se aplicó y, y de manera eh, muy rápida podemos ver de que las filas de los supermercados y de los comercios han disminuido. Obviamente no se van a eliminar. ¿Por qué? No se van a eliminar porque comercios como este, por ejemplo, en el que estoy ubicado, no estamos permitiendo la entrada de los clientes. No se van a, a, a eliminar las filas porque los supermercados están permitiendo solo el 15% de la capacidad de las personas dentro porque tienen que, mandar, eh, tienen que mantener el distanciamiento con las personas y estas medidas son positivas ahora bien, a la vez hacemos un llamado porque todos tenemos que ser responsables tanto el comercio que, que puede dar el servicio de, de, de proveer el alimento debe de ser responsable en tomar las medidas necesarias sanitarias para que ningún personal ni ningún cliente pueda ser eh, el foco de contaminación y, no, y evitar eh, contagiarse del virus pero también las autoridades deben de ser responsables para apoyar para que esto sea así. Es por esto que hacemos un llamado a la Policía Nacional y a la Policía Municipal para que apoyen a los comercios que tienen algún tipo de fila afuera para que eh, ayude con el orden. Pero también hacemos un llamado a la ciudadanía en sentido general. Todos debemos de ser ciudadanos responsables. Y cuando digo que debemos de ser ciudadanos responsables me refiero a que todos debemos de quedarnos en casa. Si vamos a salir, por favor, que sea para algo exclusivo, una compra de un alimento esencial para nosotros o para algún asunto médico. Sabemos que en San Francisco de Macorís la situación se nos ha salido un poco de las manos. Ahora mismo tenemos el, el 20% de los contagiados con letalidad. Es decir... El promedio mundial es de un 2% y aquí en San Francisco de Macorís, increíblemente, la letalidad del COVID-19 es, es de un 20%. Es muy sorprendente. Tenemos todos los que podemos eh, asumir nuestro rol de responsables, tanto a los sectores que, que se les permite abrir, tanto a las autoridades como a la ciudadanía en sentido general. Es muy sorprendente también que a lo que tenemos de, de estos 20 y algo de días que tenemos de cuarentena, se han arrestado a más de 50.000 mil personas por violar el toque de queda. Tenemos todos que asumir ese rol y ese es un llamado que hacemos, eh, hace el comercio para que todos podamos juntos lograr eh, contrarrestar este virus que tanto nos afecta. Bueno, gracias, mira. gracias a Rafael Soriano por esa interesante intervención que acaba de hacer. Gracias hermano y nos mantenemos en contacto en el día a día para ver cómo anda, cómo se ha ido desenvolviendo esta situación y sobre todo el comercio en San Francisco de Macorís. Gracias por estar con nosotros y aceptar esta gracias invitación. A ustedes por, gracias a ustedes por la invitación. Estaremos siempre en contacto para mantenerles informados y para cualquier comunicación que quiera emitir el sector comercio a la ciudadanía. Muchas gracias. gracias. Gracias, gracias. El presidente Bien. de la Asociación de Comerciantes de la provincia de Duarte estuvo con nosotros en esta parte eh, en contacto diario. Bueno, un serio realmente interesante la participación gracias, de la Asociación en esta parte del programa. Se refirió a la, a la petición que hicieron el Comercio de San Francisco de Macorís en, en la llegada de pruebas rápidas a esta provincia, por también a la situación del mercado, que se ha señalado una resolución del camino que ordenó el cierre total del mercado y eso creó una situación un poquito rosa donde también tuvo que intervenir el propio consumidor afortunadamente, pues esta situación se, se ha sabido manejar y esta es la situación que vive San Francisco de Macorís. Gracias hermano por estar con nosotros. Gracias. Plante serio. Bueno, mira, yo creo que las declaraciones que acaba de dar y muy acertadas sobre este, sobre lo que está pasando. Nosotros queremos eh, eh, hacer un llamado. Mira, cuando hablamos de tasa de letalidad con infectados, eh, es una relación matemática que, que se hace, una relación entre infectados y fallecidos. Lo que pasa es como él dice, como él dice, no hay pruebas rápidas, no hay. Diagnóstico,